El desamor, qué palabra más absurda El desamor no existe, solo hay amor Los amores se van y regresan raudo El mundo está lleno y reina el amor Ella creía y estaba convencida que había llegado el desamor que lo había perdido todo pero de pronto lo encontró y es que no hay mal alguno que por bien no venga para todos puede ocurrir una y otra vez pero no le demos vueltas nada es el final Desamor, qué palabra más absurda, del desamor no existe, solo hay amor. Los amores se van y regresan Raúl. el mundo está lleno y reina el amor. El amor puede llegar de mil maneras, una canción puede provocar un comienzo. La misma canción puede romper el encanto Es siempre lo mismo El mismo cuento Y eso sí es verdad, es inútil disimular Si el amor se marcha volverá de nuevo Quizá con más fuerza y más desenfreno La experiencia consigue el amor completo